Yo realmente tenía, de hecho tuve muchas colonias cuando era una niña pequeña, yo era fuerte, no como si estuviera tratando de presumir o algo, pero estaba bastante bien. ¿Tú otra vez? Necesitas de dejar de molestar a todos con tus estúpidas historias. Oye mejor te alejas fui fuerte, no como tú. ¿Te das cuenta de que yo tengo más colonias que tú? Sí claro tenías más pequeña mierda. Aficionados. Hey. Tú, pequeña mierda, ¿qué dijiste? Yo, dije, aficionados. Ah, gracias a Dios fue una pesadilla. Cielo santísimo es un DVD de Angry Birds. Birdstone, Disney. Esperen, voy a reproducir el CD. Va vale, refriquiste y hable no de esto